Hola de nuevo, aquí le tenemos el botón lava, se llama, le pusimos lava porque esto parece una pirámide y lo que sale de, de ahí se llama, ese botón, le vamos a hacer la técnica del botón lava. Los materiales que vamos a utilizar van a ser mostacilla número 15 en dos tonalidades, o si quieren la pueden dejar una sola, vamos a estar mostacilla número 11 y mostacilla número 8. Cuatro cristales, número 8, un rigoli, número 10, tijera, aguja y una yarda. Aproximadamente una yarda y un poquito más de, de hilo, de eh, hilo nylon, número 18. Eh, ¿Por qué estoy usando el hilo, el hilo nylon? porque ya lo experimenté con, con el Faraline, eh, no me dio el resultado que quería. queda muy apretado. Si le ponemos también otro hilo este, mucho más grueso, queda muy apretado y no va a pasar por la número 15. Eh, con una yarta y un poquito más le da, no una yarta y media ni sino una yarta y un poquito. Para que el hilo no se le pueda enredar, eh, vamos a hacer el tutorial paso a paso. Espero que le, que, le, que le ayude mucho. Vamos a empezar. Vamos a tomar cuatro cristales y vamos a pasarlas. Vamos a trabajar con las número 8 primeramente. Vamos a pasar cuatro cristales por las 8. Cuatro cristales y cuatro números. Vamos a llevar hacia abajo, vamos a, a dar vuelta y vamos a apretar bien, firme, para hacer un pequeño así. Vamos a dar hasta abajo y vamos a dar vuelta. Ya que nuestro cristal está apretado, muy bien apretado, por cierto, esa, esa base tiene que quedar apretada. Eh, ya que nuestro cristal está apretado, vamos a proceder. Entonces, botamos el exceso de hilo y vamos a colocarlo en una número 8. Vamos a salir a una 8. En esta 8 que salimos a la 8, vamos a, vamos a trabajar de mozacilla de 8 en 8, y vamos a tomar 4 mozacillas, número 11, una 15, 4 11, y vamos a hacer esto. vamos a pasar por las número 8, eso lo vamos a hacer en todo, Volvemos, hacemos lo mismo. Tomamos cuatro mostacillas. Número 11, una 15. Y 4 Y pasamos hacia la siguiente 8. siempre hablamos un poquito sin tensar mucho el hilo y sin tensar mucho aquí volvemos hacemos lo mismo otra vez hasta rellenar y llegar aquí miren ya tengo mis tres partes ya me falta una sola tomé, tomé número 11 4 11 una 15 y 4 11 lo voy a pasar miren, voy a pasar la 8 mi hilo hacia atrás voy a pasar las 8 las 4 la 11 perdón y me voy a colocar en una 15 voy a salir a una 15 lo ven ese va a ser nuestro tercer paso el paso 1 fue colocar 4 mozasilla por un, un rival. Dos miren Aquí, ya que estoy en la número en la, en la número 15, voy a tomar. perdón tres musasillas Número 11. Una 15. Y 3 11 y vamos a trabajar directamente con las 15 que ya hemos puesto en nuestro segundo paso ¿verdad? entonces entramos hacia las número 15 siempre alando para que esto esté, esté firme sin tensar mucho para que el hilo no se rompa entonces, agarro se me van a ver un poco los dedos porque hay, el trabajo hay que agarrarlo voy a pasar por las bolas las, las que coloqué en el paso número 1 Voy a alar y agarro mi trabajo para que no se vaya a aflojar y, y algo Miren como que ese se viene en el segundo paso. Eso va a ser la base. Eso va a ser esta base. Esta base que estamos poniendo. Esa base de, allá, de, de aquí arriba. Vuelvo otra vez. Tomo número 4, 3 número 11 1 15 y 3 11 vuelvo y paso por las 15 que puse anteriormente volando las número 11 sin entrar a las 11 vuelve y hago lo mismo tomo 3, 11, 1, 15, 3, 11. Voy a olvidar lo mismo. Ya vamos terminando del, del segundo paso. 3, 11, 1, 15, 3, 11, 12. Y entramos hacia la 15 sin entrar a las 11 y miren, lo que vamos a hacer es darle la vuelta por completo al segundo paso perdón al tercer paso que pusimos ese es, ya se, hicimos nuestro tercer paso vamos a alar estoy alando si se me ven las manos que estoy alar Venir. Regalando. ahora eso le vamos a dar una vuelta completa completa le vamos a dar una vuelta por completo entrando por las por las 15 que hemos puesto y la que está y vamos a tirar firmemente ahora antes de tirar firmemente entre aquí y, es, y está un poco tenso vamos a poner vamos a colocar nuestro cristal nuestro riboli número uno. 10. es horrible ese y es de 10 milímetros y voy a tensar lo más que pueda y voy a hacer lo mismo otra vez porque aquí necesito que ese riboli se quede ahí estoy haciendo la base de arriba agarro mi y mi trabajo y voy dando vuelta sigo le dando hasta que yo sienta que él se quede firme ahí, que la mozasilla sea la base para que él se sostenga. Entonces me parte una sola vuelta. Y me voy a, me voy a pasar hacia la quince. 11 y me quedo en la quince, ya que mi triple está bien asegurado esa pequeña ese ese, ese ese espacio como si fuera un cuadrado termina como un cuadrado esa figura y se viene siendo el tercer paso un poquito de entonces me, eh, me quedé en una quince voy a bajar de voy a bajar hacia una, voy a bajar hacia las cuatro que puse y me voy a colocar en la 8 En esa. Me voy a colocar en esa ocho. Y vamos a hacer lo que hicimos y vamos a hacer nuestro segundo paso. Que vamos a tomar cuatro mostacillas. Cuatro mostacillas una 15 y 4 no número 11 tomamos nuevamente 4 número 11 una 15 y 4 1 y vamos a pasar hacia el y vamos a pasar hacia la 8 siguiente sí. eso lo vamos a hacer de nuevo nuevamente otra vez en todo el trabajo Recuerden que hacemos lo mismo otra vez. Ya que llegamos aquí, terminamos de colocar la última, de colocar las última, la últimas cuatro mozasillas y, y los cuatro ya que terminamos, mira, nos quedamos en la 8, vamos a entrar hacia la hacia la siguiente 11, la que pusimos del principio. Miren, voy a hacer de nuevo para que ustedes puedan ver. Voy a salir salir ¿verdad? y este es mi último cristal voy a forrar. entonces voy a salir hacia la número 8 salí a la 8 me voy a subir hacia la número 4 a la, a la número 11 la primera 4 y voy a pasar voy a pasar las 4 que puse la 15 pusimos y otra número 11 o sea vamos a pasar seis mozasillas a este paso quiero que le presten atención este viene siendo el cuarto paso y quiero que le presten atención por favor bien, pasamos seis mozas de nuestro tercer paso de acuerdo, colocamos las cuatro aquí vamos a hacer la, vamos a conectar esta silla con esta de aquí arriba así y para hacer eso vamos a ver para hacer eso vamos a hacer esto vamos a entrar por salimos a una once pasando las 4 4 11 que pusimos, la 15 que pusimos y una y salimos a una 11. Y vamos a entrar en la primera 11 que está aquí, en la primera 11 miren aquí y entramos aquí. Vamos a pasar 11 y 15 y vamos a hacer esto. Vamos a la aquí Quiero que por eso le estoy diciendo que presten atención a este paso aquí no vamos a pasar por las 11 vamos a pasar vamos a pasar por la 15 sin topar la 11 y vamos a entrar miren. pasamos 11 eso se llama conectar y pasamos a la 15 sin topar a la 11 y siempre alando nuestro hilo para que quede firme Miren. pasamos a la 15 volvemos otra vez bajamos a la 11 Miren. conectamos ellas están conectadas y quedan en el sitio. no hay necesidad no tenemos que pasar por esta por las 11 sino por la 15 solamente y vamos a hacer lo mismo, entramos nuevamente a la 8 alamos pasamos nuestra primera 4 entramos a la 15 a la 15 ¿Verdad? nuevamente eso lo vamos a repetir eso va a ser siempre eso lo vamos a repetir en el proceso entero de, de, de, del botón. Pasamos a la 15, pasamos a la 11 y conectamos, entonces vamos a salir otra vez. Conectamos con la 11, que está antes de la 15, entramos 11 y 15. Nuevamente. ¿Lo ven? 11 y 15. Otra vez, entramos a las 15 nuevamente sin entrar a la 11 pasamos y nos dirigimos hacia abajo otra vez a ver si me ayuda nuestra aguja pasamos otra vez hacia nos dirigimos entonces hacia el otro paso dirigimos miren, aquí ya nos queda cómo va quedando como se conecta otra vez para que lo puedan aparecer nuevamente salgo a mis 4 mis 4 salgo a mi 15 y a mi número 11 subo para arriba subo así un poquito entro a la 11 y 15 que están arriba, voy a conectarla, al unido, entro a la 15 sin topar las, las, las 11 que están detrás de ella. Este paso, este paso número 4 se va a repetir, se va a repetir en todo el proceso de, de, del botón, hasta que terminemos todo el botón, volvemos y conectamos otra vez, si nuestra aguja y nuestro hilo no ayudan, ya hemos terminado de, de nuestro cuarto paso vuelvo otra vez siempre como le dije tiren firmemente para que el trabajo quede bien bonito entonces aquí este va a ser ya pasamos el cuarto paso el quinto paso viene siendo entramos hacia la número 8 nuevamente y en vez de pasar a la segunda línea, vamos a entrar a la primera línea. Aquí. La primera línea que pusimos. ¿Ven? En vez de entrar a esa, vamos a entrar a esta. Y vamos a pasar así. Aquí. Bien. ¿Ves? Pasamos a esa. Vamos a pasar a través de la mostacilla no a través de la 15 porque ya la 15 está muy eh, está muy tapada y si pasan eh, bueno que bueno pasaron, pero vamos a pasar a través de la mostacilla ese hilo no se va a ver no se va a notar a menos que ustedes usen slogan o usen farnhide y nos vamos a colocar y vamos a salir en dos mostacillas en las dos primeras ¿Sí? aquí vamos a pasar a esas dos mozasillas, las dos primeras de arriba, de la primera línea que hemos puesto y queda así, así. aquí vamos a tomar yo voy a tomar eh, mostacillas de color, vamos a hacer ese paso una mozasilla número 15 una 8 y una 15 y vamos a hacer esto, vamos a pasar por las dos primeras de arriba, ¿Ve? mira dónde sale nuestro hilo, donde sale nuestro hilo de las dos primeras de arriba y nos vamos a colocar en las dos primeras y vamos a pasar, listo. Volvemos y hacemos lo mismo. Entramos a las dos primeras sin entrar por la 15. Si tienen eh, aguja más pequeñita o más fina o si la moza le permite, lo que pasa que si la moza silla número 15 del primer paso, del, del segundo paso le permite, lo pueden hacer. Entramos por las dos, salimos a las dos primeras de arriba. Tomamos los 15. 8, tomamos una 15 para Una 8 y una 15. Y viene haciendo esto. Y vamos a pasar por aquí. 15, una 8, una 15 y pasamos por aquí y pasamos por las dos, dos. nos falta una sola, siempre eh, nuestro hilo. Y volvemos otra vez, alamos un poquito para que el trabajo quede firme una once, una quince y pasamos aquí una quince, una once yo lo voy a repasar porque no me gusta dejarlo así repáselo un poquito Después que lo hayan repasado, vamos a bajar nuevamente hacia las 8. Vamos a bajar hacia la 8. Otra vez. Lo introducimos en la 8. En la 8. Aquí. Y vamos a colocarnos en la primera. Después que salgamos de la 8. En la primera número 11. Salimos a la primera número 11. ¿Qué ¿veis? A la primera 11. Y vamos a tomar. Vamos a tomar. Tres onzas. ¿sí? Número 11. Una, una 15. Y tres onzas. Y vamos a hacer esto. Y vamos a pasar. Salimos este viene siendo el sexto paso el quinto paso pasamos bajamos de arriba de, de aquí de este paso del paso número 4 al paso número y bajamos a una 8 nos colocamos en la primera en la primera 11 salimos a una 11 y vamos a entrar en esta en esta 11 que está aquí esa once en la siguiente once y vamos a hacer esto vamos a dar aquí vamos a tomar una 8 y vamos a salir en la primera once A la primera nuevamente de las 11 volvemos y hacemos lo mismo que hicimos al principio 1 tomamos 3 11 1 15 nuevamente 3 11 y pasamos a la primera a la última de aquí viene siendo la última Hacemos despacio para que nuestro hilo no se enrede. Tomamos una 8 y pasamos hacia la primera. Nos quedamos ahí. Tomamos tres mostacillas, número 11, una 15. 11, y salimos a la U con y volvemos a hacer lo mismo tomamos una 8 pasamos hacia la primera y hacemos lo mismo tres once una quince aquí hacemos lo mismo otra vez a la primera con la primera que salimos aquí jalamos nuestro hilo y vamos a otra vez nuevamente a conectar nuestras musas pasamos las 3 11 la, la 15 y nos quedamos en la 11 o sea pasamos y vamos a conectar nuevamente como le dije el paso le dije que este paso se repetía en todo en todo el botón hasta terminarlo vamos otra vez nuevamente este paso ya se lo saben y bajamos entonces aquí cuando bajemos vamos a colocar una 8 pasamos colocamos enfilamos una 8 pasamos por la olla tomamos otra musacilla número 8 entramos hacia la silla y conectamos otra vez nuevamente entramos hacia la musacilla aquí voy a tomar mi 8 conecto tomo la 8 paso a la siguiente paso a la siguiente que estaba aquí entro hacia la moza silla 15 o sea la moza silla la 15 y me quedo en la 11 voy a conectar otra vez nuevamente con las que están arriba hago lo mismo sin entrar en la 15 sin entrar en la 11 que están antes de la 15 aquí está un poquito tenso la musa vamos a dejarlo hacerlo despacio para que la musa no se vaya a romper salgo nuevamente algo un poco mi hilo voy a hacer lo mismo, tomo una 8, paso, paso por la 8, tomo otra 8, paso las 4, las, las primeras paso la número 11, me quedo en la número 11, voy a subir hacia arriba en una 11 subir en una onza la música de si no me quiere ayudar un poco ni la aguja pero vamos a hacer todo lo posible para que puedan ver cómo se conecta y eso vamos a hacer en todo el, en todos los pasos y si el alicate si la pinza no se me enreden el hilo. Denme un momentito. Ok. Volvimos. Miren, vamos a poner. Vuelvo y voy a hacer lo mismo otra vez, sin pasar por las cosas Y aquí vamos otra vez a colocar nuestras silla 8. voy a quedar aquí termino verdad aquí termino y termino me falta una 8 me voy a quedar en la primera voy a salir en la primera número 11 me voy a quedar ahí me quedo en la primera 11 a lo hilo y me queda me está quedando así ¿Me están viendo cómo va quedando Así queda esta es la parte de atrás ahora miren esta es mi versión de la parte de atrás pero también mi versión es ponerle o sea para cerrarlo porque solamente aquí le vamos a poner un botón eh, y esta es la parte de atrás del botón. entonces aquí vamos a proceder poniendo aquí salimos en la primera once verdad entonces vamos a poner dos mostacillas una 15 dos once. y vamos a pasar nuevamente por esta mostacilla por esa por esa once que están al lado de las al lado de las número 8 por esa primera alamos y pasamos a través a través de las 3 11 aquí hacemos lo mismo otra vez y ese paso es a repetir 4 veces 3 11 2 11 perdón 1 15 y dos once estamos en la primera verdad estamos en la primera pasamos a esta pasamos a través de las tres once, de la 3, 8, y ahí nuestro trabajo va cerrando ven cómo va cerrando ya se va cerrando el botón entonces lo hacemos nuevamente pasamos hacia la primera 2, 11, 1, 15, 2, 11. Pasamos otra vez. Cuando alemos, él va a cerrar, va a ir cerrando. Ahora, en, esos, en, esos, en ese pequeño punto que está ahí, en esa pequeña abierta que está ahí, aquí vamos a colocar una 15. Y cuando coloquemos la 15, vamos a pasar a las primeras tres líneas, a las primeras tres sencillas, y vamos a conectar nuevamente. Todo, como les dije, ese paso es repetitivo de conectar y se hace hasta el último momento donde ya se cierra el botón entonces vamos a ya estamos cerrando nuestro botón entra por vamos a pasar, no vamos a quedar en el número 8 ¿verdad? Ven ahí. entonces tomamos una 15 entramos por las primeras 3 por las 4 ahí. pasamos las dos primeras 11 nos dirigimos hacia la hacia la 15 y nos quedamos en la once y vamos a hacer nuevamente lo mismo vamos a conectar otra vez y eso lo vamos a hacer todas todas las veces cuatro veces entonces aquí vamos a salir salimos a la 15 disculpen que el celular se cayó perdonad, eso, eso pasa, salimos a la a la 15, como le hemos dicho, cuando ponete voy a alar un poquito mi hilo, voy a tomar otra 15, en otro color, voy a pasarme, voy a pasar, miren aquí, lo que vamos a hacer aquí, voy a pasar hacia la número 8, la 8, voy a pasar a la 8 tomo una 15 aquí se conecté pasé a la 8 me voy a crear la 8 y voy a tomar otra 8 Pasado la 8, tomo una quince, me entro, me entro, hacia las dos primeras y salgo a la dos, a lo mismo, conecto con la que está arriba. lo mismo voy a bajar tomo una 15 Me quedo me quedo en la 8 tomo una 8 paso a la siguiente 8 que está tomo una 15 valerme de ganas pinzas, entonces vuelvo y hago lo mismo de porque con el T y bajé tomo una 15 me entro hacia la 8 voy a tomar una 8 me entro en la 8 siguiente tomo una 15 me dirijo hacia aquí para conectar con la que está arriba vuelvo y hago lo mismo voy a tomar una quince de color ya nos falta solo una sola Aquí. Tomo una 8 y salgo hacia la 15 y hacia la número y hacia la 11. Salí en la 15 y en la 8. Salí de la 8 hacia la 15 y me voy a colocar nuevamente en la número 11. Aquí vamos a repetir el paso nuevamente vamos a repetir con dos mozas y ya y vamos a hacer lo mismo otra vez porque ya vamos a cerrar nuestro nuestro botón aquí ¿Ven? ¿Ven? vamos a repetir el paso otra vez vamos a tomar dos once una quince y 2, 11 y vamos a hacer lo mismo nuevamente vamos a pasar por la 11 atravesando la 15 y vamos a colocar una 11 a través de la 8, porque aquí vamos a cerrar, Mira. Mira. aquí vamos a tomar, perdón que yo dije 11, no es 11, es 8, no nos quedamos en la número 15, entramos hacia la número 8, tomamos otra 8 y salir y entramos hacia las 15 y a la primera 11 donde estábamos ese paso lo vamos a repetir nuevamente y vamos a conectar nuevamente cuando ya llegamos cuando ya hayamos dado la vuelta a, a nuestro botón entero vamos a conectar nuevamente con la que están arriba como le dije ese ese eso de conectar se va a repetir hasta que terminemos nuestro nuestro botón porque tiene que quedar así tiene que quedar así encima. entonces vamos, volvemos haciendo lo mismo vamos a tomar dos una y dos entramos hacia la hacia la 11 salimos a la 15 con una 8 por la 8 tomamos otra 8 entramos hacia la 15 y nos quedamos en la 11. y volvemos a hacer lo mismo otra vez entonces ya aquí vamos a trabajar entonces en la parte de atrás es porque de tengamos ya todo eh, las, las las partes correspondientes para cerrar el botón. Aquí ya hemos dado hemos terminado de darle la vuelta por completo. De colocar nuestras a nuestras pasar por y vamos ahora, como le dije, vamos a conectar. A conectar entramos, salimos a la 15. Entramos por la 11. Subiendo hacia la otra 11. Voy a conectar mi moza silla. Y voy a salir. Y de pronto. Esto salió. Listo para. Ay, no que tenga Conecté. ¿Verdad? Voy a salir. Aquí yo lo que voy a poner es una 15. Y me voy a entrar por las 3. Okay, quiero hacer esto, quiero cerrar. Miren, vuelvo, tomo una 15. No, no voy a introducir una 15 ahora. Perdón, no la introduzcan. La 15 que le dije, voy a entrar hacia la 15, voy a pasar por la 15, por la 11. Voy a llegar hasta la 11 que puse para conectar. Vamos a conectar todo nuestro trabajo. Después que conectemos, entonces ponemos la 15 donde falta y ya cerramos el botón. Hacia la 15 me dirijo hacia las números hacia las 8 y entro a la 15 pasando la 11 y salgo a la 15 y conecto nuevamente Se cuesta, pero vamos a dejar esa ahí, porque lo vamos a hacer después ya de terminemos. Pues aquí me no fácil esta, es la última que falta para conectarla con la que está arriba. seguir de largo y de que quiero terminar quiero terminarlo y ellos seguir de largo me voy a devolver porque no conecté oh Dios me acordé ya cuando iba cuando yo estaba por las escucha perdón Ustedes se acuerdan que yo le que hemos, pusimos una 15, ¿verdad? Y le dije que no las pusieran porque vamos a terminar. Entonces, aquí ya hemos terminado, vamos a poner una 15. Una 15. ¿verdad? Y vamos a pasar a través de la 8. Y la 11 Y la 15. Porsémonos la pusimos la 15 vamos a hablar tiene mucha variante ¿verdad? así queda ya de la forma redonda si quieren dar una forma redonda desde que ustedes vayan bajando hacia abajo se van dando cuenta de cómo se puede cerrar el botón aquí yo terminé de poner las 15 que le estaba diciendo en cada extremo y pasando por las 8 aquí ya el botón está cerrado solamente colocarle una base atrás pegarlo con pegarlo con el a 6000 y ya el trabajo está hecho también yo quise este lo quise hacer yo así en esta forma porque de verdad en la forma original que se cierra el botón es así y de la forma que está el botón cerrado en su forma original es así solamente así pero yo soy de la que digo que si queremos darle una línea de número 11 o de número 15 para cerrarlo por completo atrás, se puede hacer. Hacerle una línea entrando, entrando una mocecilla por, por cada una para poder cerrarlo, para cerrarlo por completo, pero como va a llevar abajo eh, un, en la base, quizá no es bueno, tú sabes, pero, pero puede ser, eh, pero esta es su forma ya original, que queda el botón, le dije, tenemos dos, conectamos, y posamos una, 15 por cada una, y así queda el botón, ya ese queda el botón ahí de la forma, de forma cuadrada, esta forma, que yo le di, es como una forma triangular, es lo mismo su paso, pero en vez de poner, quiero que me presten atención, Miren, y lo voy a soltar para que lo puedan ver miren yo hice lo mismo yo hice lo mismo yo lo que hice fue que después que puse una por una 15 que hice este último paso lo que hice fue poner Salir de las 15, entrarme una 8, coger una 8, coger una 8, dirigirme hacia la siguiente, hacia, hacia la siguiente, al siguiente paso, entrar otra vez nuevamente hacia las 15, coger una 8 y cerrar, después que tuviera todas las, las 4 8 puestas, cerrarla, cogiendo tres mostacillas y entrando por cada 8. Y cerrándola y dándole vuelta y dándole vuelta la dejé así para que ustedes lo puedan ver porque esto es este es un vídeo este es un vídeo dije yo de dejarlo así para que puedan verlo para que puedan apreciarlo y así queda como una manera como una parte así queda como la parte de atrás queda como triangular entonces esta parte si ustedes se fijan como ustedes vieron al principio este, este quedaba como forma de un triángulo la parte de atrás. Y este queda, como les acabo de enseñar, en su forma original queda con la parte redonda. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden apreciarlo? ¿Verdad? Y se, les estoy mostrando dos comparaciones de cómo pueden hacerlo de forma redonda, que quede la parte redonda de abajo, y esta es su versión original de cómo es, es de cómo queda ese botón y así queda en la parte de atrás solamente así pero yo les estoy dando una idea de, de, de que si quieren pueden eh, darle otra pa, o darle otra forma como yo se la di a esta que simplemente es entrar nuevamente por toda colocarse aquí con una 8 volver otra vez entrar aquí con una 8 volver nuevamente a tener 4 número 8 y en esas 8 entonces darle la vuelta por completo como está aquí tomando tres mostacillas y entrando por la 8 y así viene siendo y entonces aquí la parte de atrás queda miren, incluso cuando yo la cierro queda triangular ven miren, que no queda redonda como esta entonces, para mí ha sido un placer. Yo espero que le haya servido. Yo espero que el video le ayude mucho. Eh, cualquier duda, me dejan saber. Síganos en nuestras redes. El Rincón de Rosy. Eh, también nos pueden seguir en YouTube, carrincornderosy.com y denle like a la campanita o suscríbanse. Eh, nos vemos Hasta nuevo aviso. Para hacerlo, vamos a hacer en el otro, en el otro. Vamos a hacer nuevos vídeos. Tenemos nuevos video pronto.